Bernardo, te traemos 30 mil cartas de solidaridad de activistas y miembros de Amnistía Gracias. Internacional de todo el mundo. Muchas cartas. Pienso que es muy injusto que usted fue encarcelado simplemente porque defendió el río sagrado. A mi parecer, todo el mundo debe de tener derecho a la libertad de expresión y a la conservación de su cultura. Espero que pueda ser liberado pronto y reunirse con su familia. Querido Bernardo, estoy contigo. Bernardo, usted tiene nuestra solidaridad, la justicia vencerá. Cada una de las frases van a estar en el, en el corazón mío. Eh, estas cartas nunca van a desaparecer. Te eh, inspira más también a, a, a seguir denunciando, seguir luchando, seguir la, pronunciándome. Eh, para todo el mundo nos hacen sentir que estamos muy acompañadas no estamos solos, no estamos solas habemos miles de personas en todo el mundo que estamos siendo solidarios y solidarias eh, también estoy eh, invitando a, a escribir cartas